Estoy poniendo orden loco, no intentéis vender la moto. Fuera de foco, no hay protocolo, pero si me la cuelas lo noto. Alturas mentales, no vosotros, desde arriba se puede ver todo, no existe liga, jugamos solos, a mi loco y combo uh. No queremos coches caros, tampoco las apañamos, estado mental, eterno verano. Mi felicidad en sus manos, tampoco las arreglamos, estado mental, eterno verano. Cambia de plano loco, gente normal dándole al coco Track solo, lo parto en el estudio y en el bolo No, siempre llueve a gusto de todos y cuando toque mojarse bailaremos bajo la lluvia Extraímos enseñanzas de antiguas historias No, broma, aunque a veces falle la memoria Suena y todo sobra, me absorbe mi pompa Wonder pone la bomba Si pasa por mi mano, se explota, lo noto, lo notas mis chavales provocando tus derrotas. Yo, en mi casa con un ciego te lo flotas. Fuera de tu mierda porque solo me provocas. Le doy fuego a ti y se te apaga en la boca. Pon en fila tus tropas, idiota. No queremos coches caros. Aquí con poco las apañamos. Estado mental, eterno verano. Mi felicidad en sus manos. Sacarme de esta llano. De por vida como un hermano. Con poco las arreglamos, aprendimos a valorar lo que somos. Yo estoy pasando de todo. Alboroto, estoy tan Avión yo voy cinco pilotos, dándole a quien apostó por nosotros Estoy tan dentro que ni me coloco, yo currando tu cosa para la foto Estoy poniendo orden loco No queremos coches caros, Tampoco las apañamos Estado mental, eterno verano Mi felicidad en sus manos, Tampoco las arreglamos Estado mental, eterno verano Manos, con poco las arreglamos, estado mental de eterno verano.